Gente, ¿cómo les va? Acá vamos a empezar por ahí con un pequeño sector de docencia. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo armar una línea para pescar embarcado en el mar. Salmón, mero, besugo, chernia, tiburón, lo que ustedes quieran. Fíjense qué rápido que se arma una línea. Yo voy a hacer así. Tomo un tubito de líder de 2 milímetros donde pasa un nylon del 100 ok tomo la perlita tomo un esmerillón vuelvo a tomar ahora dos perlas pasé una tomo un tubito lo enhebro vuelvo a tomar otro tubito lo enhebro vuelvo con la perla que había tomado hoy un esmerillón, otra perla y otro tubito. Ahora voy a tomar el mosquetón con esmerillón acá abajo, voy a pasar el nylon dejando esta colita larga, hago una, dos, tres vueltas, esta punta la paso por acá adentro, tomo ahí y tiro de acá atrás, ¿ok? Ahora voy a tomar la pinza, voy a hacer así voy a tratar de ajustar lo máximo posible el nudo, ven que ahí quedó todo perfectamente cerrado y el nudo bien cónico. tomo el alicate, corto esto bien al ras y listo ahora que voy a hacer si yo tengo que hacer acá una dos, tres vueltas y ajustar todos los nudos en las líneas, las manos terminan rotas directamente de la fuerza que hay que hacer para cerrar esto yo esto hice así bajo el tubito de líder y fíjense lo que me pasó la mostacilla se me pasa en el tubito de líder no tengo ningún inconveniente Tomo la pinza lo aprieto un poquitito acá otro poquitito ahí al nylon no le saco resto de nada de potencia y la mostacilla queda acá y esto no pasa para nada bajo este otro tubito y hago exactamente lo mismo le dejo una separación para que juegue bien el esmerillón una dos y listo mido más o menos un metro de largo un metro de medido yo decía siempre cómo hace mi abuela para tomar ...el metro y tenerlo también con el olfato. Ella hacía así, tomaba el olfato y sacaba la medida de un metro. Era una genia mi abuela, pero en fin. Yo nunca pude saber cómo ella decía el metro. Vuelvo a hacer lo mismo, lo aplasto, la mostacilla no pasa. Lo bajo acá, hago exactamente lo mismo. Corto acá, a unos 20 centímetros... Tomo el esmerillón, hago una, dos, tres vueltas, vuelvo a pasar la punta por acá, tomo de acá y tiro de acá atrás. Nunca tiren de acá, de esta forma, porque el nudo cierra mal. Hago así, alejo las manos, tiro y fíjense cómo cerró el nudo. Perfecto. Tomo el alicate, corto y acá ya tienen armada una línea. ¿Ven en cuánto tiempo se armó? Guarden esto, que es uno de los secretos de Mariano Márquez en Mariano Pesca. Nos vemos la semana que viene.